Vamos a ver ahora radicación. Radicación. Este tema de radicación tiene que ver ahora cuando el exponente es una fracción. Entonces, cuando el exponente es una fracción es que se genera lo que es la radicación. En símbolos, esto es así. Digamos, raíz n de a es igual a b ¿No? si solo si esto equivale a una potenciación que sería que b a la n es igual a, a. ya está ahora a este n le vamos a llamar el índice el índice al A la vamos a llamar cantidad subradical. Cantidad subradical. A la B la vamos a llamar raíz. Y a este símbolo lo vamos a llamar radical. Ya está. Vamos a ver ahora algunas propiedades. ¿no? Eh, por lo general, tenemos acá una observación para que, queda, para que quede bien definido este radical: el n tiene que ser mayor o igual que 2. Y, y si n es par el A tiene que ser positivo. Entonces, vamos a poner así. Si N es par, ya se supone que es un número entero, entonces el A tiene que ser mayor que cero. Si el N es impar, si N es impar, el A puede ser de cualquier signo. A tiene signo positivo o signo negativo. Ya está. Y acá este n tiene que ser un número entero. Z más positivo. Ya está. Vamos a ver algunas de las propiedades. Propiedades. A ver, empezamos con la primera propiedad, que sería esta. Sería la raíz n de a. Esto es igual a a elevado a la 1 sobre a. O sea que cuando tengo un radical, esto es equivalente a una potencia con exponente fraccionario. 2. Tengo acá índice n de a a la m. Entonces, esto es equivalente a decir A elevado a la M sobre N. Ejemplos para cada caso. Tenemos aquí 3 a la 1 quinto. Esto significa entonces la raíz quinta de 3. Aquí abajo tenemos 2 a la 3 quintos. ¿Esto qué es? Esto sería entonces, el 5 sería, sería el índice del radical, que sería acá. Y el 2 y el 3 sería el exponente de 2. Entonces me quedaría, acá me queda raíz quinta de 2 a la 3. Otra propiedad. Sería la raíz n de A por B. Esto es entonces la raíz n de A. ...por la raíz N de B. O sea, quiere decir que... este radical se puede... ...se puede... ...digamos que se puede separar, ¿no? Hacia cada factor. Ejemplo... Pues ...acá tendríamos... ...raíz cúbica... ...de, digamos... ...2... ...y acá tuviéramos... ...27... ...entonces, en el primer caso quedaría... ...raíz cúbica de 2... Y en el segundo caso quedaría raíz cúbica de 27, que sería 3. Entonces todo esto resulta 3 por la raíz cúbica de 2. Otra propiedad, número 4. Raíz n de a sobre b. Esto queda una fracción y acá tendríamos raíz de a. Por la raíz N de B. Cuidando que el B sea diferente de 0. El ejemplo podría ser raíz cúbica de 2 y abajo ponemos 5. Entonces acá tendríamos raíz cúbica de 2 sobre raíz cúbica de 5. Estos ejemplos son sencillos, únicamente para que usted entienda las fórmulas. ¿no? Después ya vamos a complicar un poquito más.